Bueno, chicas, os voy a explicar una cosa. Eh, necesitamos el mismo tono de piel, de piel, vamos a llamarle piel, de cuerpo que de cara. Porque necesitamos que la cara tenga elasticidad para ponerle las bolitas y que podamos trabajarla. No es, no es una técnica soft, es un poco parecida, pero sí que necesitamos que tenga la elasticidad suficiente como para que al tirar de los hilos no se rompa. Si este mismo tejido lo utilizamos para todo el cuerpo tendríamos la misma tonalidad pero eh, a mí no me interesa porque no quiero que sea de diferente tamaño que mi adormilona Entonces para tener el mismo tono de, de cuerpo y de cabeza yo lo que suelo hacer en estas ocasiones es ponerle un tejido rígido que no estira en esta ocasión lo neta y lo pongo por la parte digamos del revés esto quedaría en la parte de dentro de la muñeca y en la parte exterior quedaría esta, esta parte de, del tejido de punto de seda que cuando yo lo ponga junto a la cabecita tendré el mismo tono es uno de los truquis que solemos hacer bastante en, en costura y en muñequería cuando no tenemos el mismo tono en ambos lados eh, para el tema de muñecas elásticas, de caras elásticas o cabezas elásticas, necesitamos una elasticidad. Si eh, nos, nos da igual que solamente tenemos este tipo de muñeca o solo vamos a hacer esta muñeca, nos os compliquéis y utilizáis punto de seda, tanto para cuerpo como para cabeza. Si lo que queréis es hacer, como en esta ocasión eh, dedicado a la colección mía, por ejemplo, pues eh, yo lo que me interesa es que mi adormilona puede intercambiar su ropa y complementos con las muñecas de su colección. Entonces eh, vamos a hacerlo de esta forma porque si no nos van a, a variar bastante lo que son las medidas. Por este motivo os voy a explicar un poco más detalladamente cómo hacerlo para conseguir el mismo tono pero con diferente elasticidad. Vamos a preparar el tejido para nuestra Mía Dulce Catarina. Mirad, eh, yo voy a utilizar loneta y punto de seda. Punto de seda estira hacia un lado y hacia otro no. Pero no me interesa que estire hacia ningún lado porque quiero utilizar la misma ropa de Mía Dormilona para el resto de las muñecas de colección Mía. Entonces me voy a ayudar de una loneta Esto lo que voy a, a conseguir es que el tejido que es eh, elástico Se convierta en un tejido rígido Y tenga el mismo tono para el cuerpo que para la cabeza Que es la que sé que necesito que tenga eh, la elasticidad suficiente Para poderla trabajar de otra forma que no es pintada Loli de Manoli Lolis nos ofrece... En tejido de algodón y en punto de algodón nos ofrece varios tonos que son exactamente iguales. De forma que si compramos la tonalidad que ya tiene, conseguimos el mismo efecto que yo voy a hacer con dos tejidos distintos. Os voy a dejar el enlace a su tienda y os voy a dejar también eh, la numeración para que veáis la cantidad de colores que hay. También os voy a dejar un enlace a un vídeo que os hice sobre ese tipo de tejidos. Eh, para los que no tengáis la oportunidad de comprárselo a Loli, de Manoli Lolis, lo vamos a hacer de esta forma. Ya os digo, vamos a utilizar un tejido elástico que necesitamos para la cara, para ponerle las bolitas, pero no necesitamos que sea un tejido elástico en el cuerpo. Podemos ponerlo, ya os lo he explicado en otros vídeos, eh, si solamente queremos el tejido elástico, lo podemos utilizar haciendo que estire hacia arriba de piernas y cuerpo para que la, la muñeca nos quede más alta que ancha pero nos va a variar eh, los centímetros probablemente eh, si lo hiciésemos sobre tejido elástico semi elástico en esta ocasión como punto de seda eh, yo calculo que al menos 3 o 4 centímetros sería más alta esta muñeca que la, la que hicimos con tejido no elástico esto es punto de seda veis estira hacia un lado hacia otro lado no estira buscando la parte que estira la colocaríamos hacia arriba y en esta posición pondríamos la piernecilla de, de mía en esta ocasión pero sería más alta que mía dormilona entonces ni la ropa ni los zapatos ni los complementos nos servirían para las dos muñecas esto es un truque que tenéis que tener bastante en cuenta a la hora de cortar vuestras muñecas y saber qué tipo de tejido estáis utilizando. Por lo tanto, si vais a hacer solamente eh, Mía Dulce Catalina, eh, como en esta ocasión o cualquier otra muñeca de este estilo con este tejido, utilizarlo solamente con punto de seda y siempre que estire hacia arriba. Si lo que queréis es mantener en la misma altura... Que por ejemplo, mi adormilona, necesitamos ponerle un tejido para evitar que el punto de seda nos estire. Y ya explicado todo esto, os comento. Vamos a poner como siempre los patrones igual que, que el resto de, de muñequitos que hacemos. Y vamos a poner nuestro tejido de esta forma. Derecho, yo estoy utilizando loneta. Derecho de loneta con derecho de punto de seda. Lo ponemos abierto. Lo colocamos así. Derecho. De tejido de loneta con derecho de punto de seda Ponemos bastante tejido porque vamos a tener que doblar Y ahora doblamos a la mitad Y ya nos quedaría preparada para dibujar Marcar todos nuestros patrones Y dejarlo preparado para la máquina de coser Yo aquí he ido utilizando restos que tenía Por eso veis estos cortes así un poco extraños Ahora para la cabecita Vamos a utilizar un círculo igual que la cabecita de, de mi adormilona. Pero en vez de abrirla al centro, como abrimos siempre para dar la vuelta, la vamos a dejar abierta por la parte de arriba. Yo aquí ya os he marcado dos trocitos. Vamos a coser desde un lado, dando la vuelta hasta el otro. Y por aquí lo vamos a rellenar. Esta, este tejido que no lleva... Un tejido rígido se tiene que coser con una aguja de punta redonda, punta balón o para jersey, para coser jersey o licra. Porque esto es una especie de licra y necesitamos una aguja especial. Esta parte no, porque ya tenemos eh, bastante tejido rígido que va encima de la, de la máquina y no nos, no, nos va a hacer ningún, no nos va a dar ningún problema como si nos lo daría la parte de la cabeza. Y ya dicho todo esto, lo vamos a hacer igual que hemos hecho en las demás. Vamos a dejar una abertura en los bracitos y vamos a coser desde aquí, damos toda la vuelta hasta más o menos aquí. Vamos a coser desde aquí abajo, vamos a dar toda la vuelta hasta aquí. Paramos, saltamos y vamos a terminar aquí. Y el resto igual. El cuello lo dejamos abierto, empezamos por aquí, damos la vuelta alrededor y cerramos la piernecilla igual que la otra. Dejamos un trozo abierto y el brazo exactamente igual. Y ya con todo esto podemos ir a la máquina de coser.